¿Tienes una impresora Canon G6010 con el error 5B00? ¿Está bloqueada y no puedes imprimir? No te preocupes. Soy Camila, del sitio web recetalmohadillas.com. Quédate conmigo hasta el final y te diré paso a paso qué hacer. Paso 1. Crear una carpeta llamada Recetalmohadillas en el disco C. Paso 2. Copiar la dirección de ubicación. Paso 3. Acceder al antivirus y en la sección de excluir carpeta, agregar la dirección de la carpeta creada. Paso 4. Ir al sitio web resetalmohadillas.com y descargar el reseteador Canon. Paso 5. Después de descomprimir el programa, abrirlo, pegar la llave recibida y activar. Paso 6. Con el programa activado, hacer clic en la pestaña Pro, luego en el contador elegir 0% y hacer clic en Set. Paso 7. Apagar y encender la impresora para que los cambios se apliquen. Gracias por ver el video. Si te gustó el video, dale clic en Me Gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestros próximos videos.